Para adultos vamos a hacer uno para niños. Vamos a recoger un poquito la mesa para que ustedes lo puedan ver. Bien. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo. Y todo el que se ha suscrito a nuestro canal, muy bienvenido sea. Si te gusta lo que estás viendo, por favor regálanos un like. Activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos Recuerda que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y activan la campanita. Así que por favor, comparte, suscríbete y activa la campanita. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso cordón. Vamos a usar grafes. A utilizar estas perlas facetadas en dos tonos vamos a usar moza silla de la número 11 tenemos esto tapa nudo como lo pueden ver aquí recuerden que hay un video ya relacionado a hacer estos colores También usaremos argollitas o varitos. Recuerden de trabajar con los materiales de su preferencia. Vamos a usar estos separadores. Estos separadores son en acrílico. Recuerden que es para niños. Así que dejen de volar su imaginación. La tijera. Vamos a usar nuestra amiga las pinzas usar la aguja señores le, le he hablado bastante de esta aguja esta aguja es un éxito esta aguja se abre y me facilita el, el, el trabajo para poder hacerlo de manera más rápido y más simple es muy práctica para trabajar y vamos a utilizar este hilo este hilo nylon yo voy a utilizar este Ustedes también lo pueden hacer con guaya pero yo voy a utilizar este y voy a tomar alrededor de una yarda eh, yo utilicé para yo utilicé solamente media yarda para hacer eh, el cordón porque como es, un, es una niña pequeña no quise hacerlo muy largo para que después no hacerlo bien, ahora que vamos a hacer ese primer paso espero que ustedes lo puedan ver vamos a tomar una silla vamos a tomar el tapanudo Haremos la sencilla y nos vamos a devolver directamente hacia el tapado. ¿Sí? De manera muy fácil. Ahora le vamos a hacer dos nuditos a esta parte de aquí. Recuerden, trabajen con los materiales de su preferencia, trabajen al largo de su preferencia también. Lo que voy a hacer es cortar y dirigirme hacia el otro extremo, me dirijo hacia el otro extremo, donde está mi hilo Bien, y esta parte la hice, me dirijo hacia el otro extremo, tomo mi aguja nuevamente, introduzco mi hilo y aquí voy a hacer, voy a tomar, aquí se el hilo y lo que voy a hacer aquí, así de esta forma, voy a hacer una secuencia entre las aplicaciones, las musasillas hacer una secuencia de colores aquí lo aquí ya dejen volar su imaginación su imaginación o su creatividad y como este y vamos a seguir esa secuencia y como este vídeo y como esta técnica y este vídeo es repetitivo Vamos a dejarlo hasta aquí. Ustedes seguirán sola y nos vemos más adelante. Bien, yo espero que toda eh, que este video le, le ayude, que le ayude para poder hacerlo. Que por favor compartan sus creaciones y me lo envíen por, por bien al, al Instagram de Ripón de Rosas que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que haya gustado si te pongas a la posición. este Nada, nos vemos. colores, así como lo pueden ver. Todo este todo este proceso es repetido, ¿verdad? Y todos esos pasos son repetidos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es adelantar el video para que el video no sea tan extenso y ustedes lo puedan seguir haciendo. Bien. Sigan la secuencia de colores, porque hagamos la secuencia de colores, todo se va a repasar en la isla secuencia, como la pueden ver, aquí después le vamos a poner unas cuantas estrellas, bien, vamos a seguir poniendo más colores para que ustedes puedan ver y vamos a adelantar un poco. hemos adelantado bastante y estamos terminando prácticamente recuerden de seguir la secuencia de los colores de usar su imaginación y de usar su creatividad todo depende del tamaño que ustedes le quieran dar a su corta mascarilla o a su cordón paralelo recuerden todo depende del tamaño también de nuestras clientas o del tamaño que tenga eh, la niña que lo va a es una niña pequeña no podemos hacer un sujetador muy grande. Estamos terminando la secuencia. Y ahora vamos a terminar de colocar los tapa, el tapanudo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Tomando la silla, entrando hacia el tapanudo. exceso es de hilo que me queda por eso tomé una yarda esto yo lo voy a repasar por completo lo voy a repasar por completo porque hay que repasarlo para tener una mayor seguridad de que nuestro trabajo quede perfectamente bien y que lo puedan seguir usando con el tiempo y que también no se le vaya a romper de una vez bueno chicos, yo voy a adelantar mientras le mientras voy donde mientras lo voy repasando y nos vemos cuando ya está todo listo. Bien, chicas. Estoy tapando mi tapanudo para colocarle las argollitas. Ya que hemos repasado todo por completo, aquí lo que estamos haciendo es dándole los últimos toques, colocando nuestros aritos y nuestras argollas con los grafos. Recuerden que tienen, pueden ver todos esos videos de los tips de Rosie. También en el canal, aquí arriba de la, aquí arriba le voy a dejar el enlace, miren qué bello y qué delicado se ve. Yo espero que ustedes lo puedan hacer también, espero que me envíen sus creaciones. De verdad, muy bonito. Ahora para esta temporada escolar que se avecina, que sea vecina, porque tenemos en puerta, esta es una buena opción para, poner, para que nuestros niños lleven las mascarillas si te gusta lo que ves, regalarnos un like, activa la campanita de notificación, suscríbete y regalarnos un like. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón del Rosy. Se le quiere a todas. Un abrazo y nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón del Rosy. Bye. Se les quiere. Yo espero que se video le ayude Nos vemos.